Amado, gracias Francis, Seguro Carolina ya, ya Todo, todo el sabe. equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo lo sabe todo. Quiero iniciar Mi comentario <ríe> del día de hoy Colocando unas imágenes está bien informado. Creo que ya por tercera Ocasión bien En seis meses que tiene, tiene De gestión <ríe> Municipal Nuestro amigo Alcalde Siquio NG De La Rosa Resulta que muchos de los semáforos de San Francisco de Macorís continúan dañados no sirven, no funcionan ni un lado ni del otro ¿y qué resulta? en la eh, avenida Fran Grullón esquina Bienvenido Fuertes Duarte donde se juntan todos los vehículos atención Israel todos los vehículos que van pero me dicen que está ahí, de producción me dicen que está ahí las imágenes de los semáforos. Bueno, pónganse de acuerdo. Y entonces estos semáforos continúan sin funcionar. Yo quiero preguntarle al alcalde, nuestro amigo Siquio, ¿qué es lo que hace falta para que se arregle ese, esa situación? Es que un camión mate a una gente ahí. Es eso lo que hace falta. Hace falta, como decía la gente ahorita, que por qué huelga. Hace falta una huelga para que resuelvan ese problema de los semáforos aquí en San Francisco de Macorís. Especialmente ese de la Bienvenido Fuerte de Duarte, donde se juntan todos los camiones que van entrando y saliendo de San Francisco de Macorís, específicamente que van hacia la zona norte. Llámese Nagua, eh, Samaná, Castillo, Pimentel y Las Guaranas. No es posible, señor alcalde, que en seis meses, casi siete meses de gestión, usted no haya podido resolver ese problema que antes, que antes se mantenía bien. Hay que decirlo, con la gestión del exalcalde Alex Díaz, San Francisco de Macorís funcionaba a la perfección. Los semáforos funcionaban a la perfección. Miren eso. Eso es lo que da... Colóquenlo en full pantalla para que la gente lo vea. Eso es lo que da vergüenza. Miren eso. Primero los semáforos, además de que se están cayendo, no funcionan. O sea, la esencia de eso, miren eso. Ahí vienen camiones que cruzan. Eh, la gente no sabe a quién le toca. La gente se mete. Usted no sabe eh, eh, qué va a hacer. Eh, no hay nada. O sea, un total desorden en esa vía. Y ya van seis meses, miren, amarrado con un, con un pedacito de alambre y eso. ¿Cómo es posible que nosotros, la tercera capital de la República Dominicana, que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís no pueda resolver eso? ¿Qué es lo que hace falta? Y quiero que, por favor, los muchachos vayan y le pregunten al encargado de tránsito, que no habla, no sé quién es, ¿cómo es? ¿Varga es ¿eh? que llama? ¿Quién? Bueno, no sé quién es, ¿Quién? Uno habla. Eh, que vayan y le pregunten a ese señor... Que le pregunten cuál es la problemática de ese y otro semáforo de San Francisco de Macorís Van a esperar a que maten a una gente, a que, a que haya un accidente ahí, que dos gentes se, se crucen, okay. se entren a tiros para entonces salir a resolverlo. Pero por Dios, atención, Siquio, usted tuvo el presidente de la República aquí. Usted tuvo al presidente de la República aquí que pudo, en el caso hipotético de eh, pedirle ayuda, si es que no hay cuarto en el ayuntamiento. Si es que no tienes recursos en el ayuntamiento. Y quiero preguntarle también a los regidores qué es lo que está pasando. Porque se supone que ellos están ahí para fiscalizar lo que se hace en el municipio. No es posible que a esta altura, siete meses después de la toma de posición del, de, de, del alcalde de Siquiones y de Las Rosas, tengamos nosotros ese problema en San Francisco de Macorís que antes no estaba. Entonces el problema, naturalmente, como decía la compañera Carolina, es que es otra alcaldía. Pues entonces, esto me lleva a mí a pensar a que esta, a esta alcaldía actual, lamentablemente, no va a pie con bola. Y que me excuse el amigo Siquio. Porque esto no es personal. Estamos hablando de la ejecutoria de un funcionario público. Pero no es posible. Ya va, esta es la tercera vez que le presentamos las imágenes. Esas imágenes son de hoy, de hoy, porque estamos cansados. Cada vez que uno intenta cruzar por ahí es un pandemonio. Porque camiones, eh, eh, eh, esa esquina ahí, esa esquina que será ahí entre la Fran Grullón y la Bienvenido Fuerte Suerte es bastante peligrosa por la cantidad de camiones que cruzan por ahí. Pero si los semáforos no funcionan, ¿cómo tú cruzas? Si, si no hay visibilidad para ningún lado, tú tienes que meterte a la brava ahí y todo el mundo cruzándose Hasta que ocurra la desgracia y entonces ahí van a responder las autoridades del Ayuntamiento Municipal. Así que, atención, Siquio, ya el tiempo de encontramos, no, no, no puede decir que lo encontraron quebrado, no puede decirlo, naturalmente sí eh, lo que planteaba Francis de, de que iban encontraron un presupuesto que, que había que modificarlo a futuro, pero, en pero tienen que informar a la población sobre cuándo se va a resolver y por qué no se ha resuelto eso de ese semáforo. Así que es el tercer llamado que le hago al alcalde y al encargado de tránsito que no habla, que no habla, que debería hablar, que debería informar a la población, es un derecho de la población, que por favor le ponga atención a eso, que cumpla con su trabajo. Y si no, renuncie, por Dios, renuncie de ahí, si usted no va a pie con bola a eso. Canela hablaba mucho con todo y todo. Sí, si Canela te ahí. mantenía informado y te explicaba, mira lo que está pasando esto de esto y esto, pero eso no tiene explicación. Mm. Seis meses después eso no tiene explicación lógica ninguna. Esa situación de ese semáforo. Por último, a los tres meses de gobierno de Luis Abinader, hay algo que me preocupa. A los tres meses del gobierno de Luis Abinader, hay algo que me preocupa. Y es que está siguiendo el mismo camino del presidente, el expresidente, Danilo Medina. Aquel hacía visitas sorpresas, iba con un grupito a los sitios y decía, vamos a hacer esto, tantos millones. Eh, vamos a hacer aquello de tantos millones como si no tuviera ministros para eso me preocupa que el presidente de la república esté visitando provincias y que donde quiera que va, deja promesa de cientos de millones de pesos que si usted lo junta miles de millones de pesos habló de 800 millones de pesos para impulsar eh, la producción de cacao Habló de 500 millones de pesos Pero supone que eso estaba presupuestado lo del, lo del hospital De 500 millones de pesos para el hospital de San Francisco de Macorís Que se supone de, debe estar en el presupuesto Porque esa obra está iniciada Habló, según la amiga no, no tengo el dato de manera correcta De una cantidad de dinero X para la circunvalación Señor Presidente Tiene que tener cuidado Con esa forma de gobierno Porque se me está pareciendo Al disparate que hacía Danilo Medina con, Claro, debe ir el Presidente a los lugares pero tiene que dejar que sean las instituciones llámese obras públicas llámese agricultura salud pública eh, cultura lo que sea la que trabajen con sus presupuestos usted no puede andar en el país entero ofreciendo obras y ofreciendo dinero que luego o, o ese dinero que no esté presupuestado dentro que no esté dentro de su presupuesto porque luego va a causar un problema luego va a causar un problema si usted tiene 800 millones para, para impulsar el cacao, la producción de cacao, a través de, de dónde se hace eso, del comercio, ¿verdad, Francis? Pues deje no, que sea deje que sea agricultura, que desinformación. No convirtamos este gobierno en un gobierno presidencialista, porque entonces estamos repitiendo la misma vaina que hacían los otros. Bueno, Danilo, me diga. Porque Leonel no, no la, nunca. Hizo no, eso. no, no. De Leonel. Entonces, no dejaba que los funcionarios decir. fueran lo que Exactamente. La debilidad institucional claro. que esto fomenta es muy muy negativa. Entonces, eh, imagínense ustedes. Ahí andaba el ministro que parecía un. Un, eh, un tate ahí. O sea, usted no, aquí no pinta nada. Aquí yo soy el presidente. No, permita que, sus, que, que el dinero, que las informaciones también fluyan a través de sus instituciones para que tengamos un gobierno más abierto, no tan centralizado en una sola persona. Porque entonces como que nos estamos pareciendo mucho a Trujillo y al, al, al modelo implementado por Danilo Medina que yo siempre lo critiqué de andar él, como que fue como que si no soy yo la cosa no se resuelve entonces, atención a eso presidente, tiene que cambiar esa metodología Bien, gracias a la Lantigua por sus eh, comentarios vamos a una llamada telefónica, buenos días Buen día, ¿cómo se sienten? Muy bien Gracias Estoy llamando para una denuncia con relación aquí a la donación de maestros. Mm. En la calle 3, tienen más de un mes que rompieron eh, a, en la de, calle 3 con la principal para hacer un badén. Y tenemos eh, muchis, eh, problemas. Los carros están destruyendo porque tienen que entrar por la 2 y salir por una boca calle para entrar a la 3. Mm. Nosotros estamos cansados de hablarles hacia, a hay personal del ayuntamiento que siguió sí. eh, eh, la me persona más dedicada, Sí, me producto de la lluvia por, no para nada, por la lluvia medio ustedes podemos no, resolver sí. eso. ¿Qué le han dicho en el ayuntamiento, es que mi dama? Eh, tremendo esto. Eh, no soportamos bueno. más con esta agua. Y, Muchas gracias. Ok. la oh, públicas. pública públicas eh, del de eh, ayuntamiento. Mire, eh, antes de pasar a los WhatsApp, yo quiero dar mis más sentidas condolencias a mi amigo, el licenciado Adonis Martín. Adonis es el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Eh, durante el fin de semana, don Guillermo Martín, su padre, falleció. Lamento muchísimo la pérdida de Adonis, mi amigo, mi hermano Adonis, quien, bueno, ha sido siempre un amigo solidario con todos. Así que pasa los restos de don Guillermo y consolación para el amigo Adonis Martín, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UAS. Bueno. Muy bien. Vamos.